Con compra Hijo, ande. Alcanzamos una cerveza que ya va a empezar, voy. Toma. Gracias, mi amor. Uh. Hijo. Alcanzamos otra cerveza porque ya, ya, ya mismo empieza. Voy. Toma. Gracias, campeón. Hijo. Alcanzamos otra cerveza porque ya, ya mismo empieza. Toma. Gracias, mi amor. Otra vez borracho. Uh. Es que yo ya sabía que te iba a encontrar tomando y mirando a la tele. En vez de que te pongas a trabajar o no a hacer algo bueno. ¿Viste, hijo? Ya empezó.